Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz semana para todos, qué alegría que en la presencia de Dios podamos iniciar nuestra semana laboral, nuestra semana académica. Volvamos a nuestra cotidianidad después de este fin de semana especial que hemos vivido con la fiesta de San Juan Pablo II, también muchos de descanso, nos disponemos para iniciar esta semana. Y Los invito para que en la presencia de Dios hagamos nuestra oración, nuestra gratitud a Dios. Y digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, de la familia claretiana. Le damos gracias a Dios por el testimonio de este santo, eh, que con entrega, con generosidad, nos dio ejemplo de seguimiento de Jesús. Nos dio ejemplo de obediencia al plan de Dios. San Antonio María Claret, interceda por nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, San Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que de hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada y sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quédate libre de enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga indignado porque Jesús había curado en el sábado, dijo a la gente, seis días tiene para trabajar, vengan esos días que los curen, no los sábados. Pero el Señor dirigiéndose al Dios hipócritas, cualquiera de ustedes no desata el pesebre al buey o el burro y lo lleva a brevar aunque sea un sábado. Y esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla aunque fuera sábado. A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son tiempos y épocas de mucha apariencia, mis queridos hermanos, de apego a la ley. Y en tiempos de Jesús también se vive eso. De ese apego a la ley que quita la libertad. La ley está para garantizar precisamente que nos mantengamos libres. Pero estos hermanos terminaron siendo atados por la ley. Que el agradar a Dios sea en libertad y en amor. Así tiene que ser, mis queridos hermanos. Si me esclavizo, no he entendido lo que es el amor a Dios entendido lo que es el seguimiento de nuestros hijos. Que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo sea agradar a Dios. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz semana para todos, queridos hermanos.